Hola, hoy queremos contarte de un hermoso ritual que los ángeles nos alcanzaron hace ya bastante tiempo. Como sabemos, ellos nos guían por estos caminos, estos senderos que Dios tiene para nosotros. Es muy sencillo y poderoso para concretar nuestros deseos, esos anhelos que hace tiempo estás esperando se cumplan. Los materiales son una rama de laurel fresco, una rama de romero fresco y una rama de canela, una vela color naranja y jengibre. Formarás con las tres hierbas un triángulo y una vela naranja, que la pondrás en el extremo norte de este triángulo. Colocarás tu pedido en el medio, escrito en un papel, lo más detallado posible. Dirás, divinos enviados de Dios, en su nombre, aquí los invoco, para que vuestra asistencia me rodee, proteja y asista para concretar rápidamente este deseo que es para el mayor bien de mi misión a la Tierra. Hecho esto, prenderás la vela que está ubicada en el extremo norte y mientras espolvoreas el triángulo con jengibre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 y protegido por el arcángel Uriel y sus huestes. Así sea, así es. Así sea, así es. Así sea, así es. Gracias, gracias, gracias. Lo mismo Puedes hacer con otros pedidos que necesites y sientas demorado. Deja como adorno en algún lugar de tu casa.